Buenas noches, Puerto Rico. Les saluda Ángel Torres y estoy feliz de presentarles los sorteos nocturnos para hoy martes 7 de febrero para Lotería Electrónica. Gracias por su fiel sintonía. Los sorteos serán certificados por el auditor Onil Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro and Company, supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica, aquí con nosotros en el estudio. Escuche bien, hoy amaneció un nuevo multimillonario. Se fue el Powerball en el sorteo de ayer lunes, 6 de febrero. Fue en el estado de Washington. Así que una nueva cifra nos acompañará mañana miércoles. Son 20 millones de dólares, que son buenísimos. Y también hubo un ganador... Con jugada automática de Loto Cash con multiplicador por 25 mil dólares vendida en el Buen Café en Atillo. Muchísimas felicidades a estos ganadores. Por eso juega Loto Cash que sigue aumentando y mañana te espera con 700 mil dólares y toma...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 Ahora tienes la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios con Wild Ball. No olvides pedirlo siempre con tu jugada y precisamente damos comienzo para conocer el número del Wild Ball para esta noche. Es el 8, el 8. Comenzamos con el sorteo del pegadoso, boleto en mano. Y mucha suerte si pega 2, pega 3 y pega 4, el primero. Para el pega 2 es el 5. El 5, el segundo, es el 9. El 9, el número ganador de pega 2 es el 5, 9. Repito, el número ganador es el 59. Veamos cuáles son los números ganadores esta noche en el pega 3. Busque su boleto, mucha suerte si jugó pega 3. En el sorteo de noche, el primero, el 6, el 6, el segundo, es el 0, el 0. Y cerrando, Pega 3, es el 3, el 3. El número ganador de Pega 3 es el 603. Repito, el número ganador, el 603. Y esta noche cierra con el sorteo del Pega 4. Última jugada para esta noche de premios con Lotería Electrónica, el primero. Para el Pega 4 comenzó con el 0, el 0, el segundo. Anótelo, es el 6. El 6, el tercero. Para el Pega 4 es el 2, el 2 y cerrando Pega 4 es el 5. El 5, el número ganador en Pega 4 es 0625, repito el número ganador, el 0625.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 ...de nuestra programación por WIPRTV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Bienvenidos a Noticias Especial. El costo de la energía es un tema que está muy presente en el diario de todos... Sistemas alternos para la generación ciertamente son discutidos tanto a nivel administrativo gubernamental como a nivel familiar. ¿Qué se puede hacer para minimizar la incertidumbre o para poseer un sistema alterno eficiente? Esto es parte de las preguntas que estaremos analizando junto a la directora de comunicaciones de la Fundación Barrio Eléctrico, Natalia Ganskins y el presidente de Huapi Energy, ingeniero Orlando López de Victoria. Bienvenidos. Muchas gracias. Por... Bueno, según datos conservadores, y aquí muchas personas pudiesen también tener alguna reticencia en lo que yo voy a expresar, pero datos conservadores dicen que la familia puertorriqueña consume aproximadamente 600 kilovatios horas mensuales en el gasto de energía, lo que equivale a 1.600 dólares anuales. Estos son 600 kilovatios hora mensuales. Pero en comparación con países grandes como México que consume aproximadamente 225 kilovatios hora, y en Chile 125, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí en Puerto Rico que consumimos tanto? Natalie, ¿qué me puedes decir al respecto? Sí, pues ciertamente los puertorriqueños consumimos más energía habitualmente que países como México y, y Chile en medio, ¿no? Nosotros somos consumidores de energía, tenemos la posibilidad de consumir energía. A mí lo que me parece que son sí datos conservadores, como, como bien contaste, a mí lo que me, más me llama la atención no es la posibilidad que tenemos de consumir energía, que está bueno, queremos poder consumir energía, es el costo que pagamos por esa energía, es el alto precio que pagan las familias puertorriqueñas por el costo de la energía. Y ahí es donde, ¿verdad?, tanto a nivel gubernamental como las organizaciones sin fines de lucro, como Barrio Eléctrico, estamos todo el tiempo trabajando para poder generar, crear posibilidades para que todas las familias, todas,